Eh, Verónica, tú tranquila, recuerda, eh, lo primero que tienes que saber es que esta es un, una zona segura, puedes hablar de lo que sea y como sea, contra quien sea también si es necesario, eh, a fin que nadie nos escucha, entonces podemos decir lo que es. No, no, ya me, rega ya, ya me regañó mi mamá. ¿Por qué? ¿Te escuchó? Pues porque, sí, porque dije no sé qué cosa de la familia, este, <risa> me dijo la jefa, Bun, no te pases de lanza. Lo bueno es que ellos sí no lo oyen, pero bueno. Ah, bueno, podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada, nada es original. Entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultra Cinema. Edición y Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del Internet? Sí, digo gentes en plural porque me gusta decirlo así, aunque ya sé que está mal. Entonces, entre corchetes le ponemos SIC. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas de Internet? Espero que estén muy bien. Eh, pues yo muy contento eh, y, y, y gustoso de estar en otra emisión más de eh, Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes. Y pues bueno, antes de darle la palabra a mis co pues recordar que esta, esta transmisión, estas grabaciones, este podcast no sería posible de la manera que lo hacemos eh, sin, sin el apoyo de Praxedis Razo que nos eh, cede su cuenta de Razum eh, para pues, eh, tener eh, chance de platicar con Nuestros invitados, nuestras invitadas, todos los creadores que han pasado por aquí de manera continua y sin interrupciones, lo cual es una maravilla porque si no luego uno pierde la inercia, se desinfla y ahora sí voy a pasar eh, la palabra a eh, eh, una, una de nuestras conductoras invitadas y está con nosotros, eh, ahora no desde La Paz pero de algún punto de Bolivia. Nos acompaña Camila Perales. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, aquí todo bien. Muy Con gritos de fondo, tal vez se escuchan. Eso, eso me parece sensacional. Ahora no estás en La Paz, entonces. Uh -huh. Y pues bueno, también, <risas> también quisiera, quisiera pues, agradecer y presentar a mi colega y amigo eh, Michael Rocha Araízaga, ay perdón, se me fue, este, Michael Ramos Araízaga, se, se me fue. Ya perdón, nos llevamos, ya nos llevamos así de, de manchadito, ándale. Este, sí, estuvo estuvo el pasado, estuvo muy manchado, estuvo muy manchado. No, Oye, ya, este, va. Yo presentándote este, como Calimán la, el capítulo pasado, y tú mira con lo que me pagas, muy pues, bien Antonio. Es que, pues es que has estado esta semana bien, bien, pues, este, bueno. La, ya, ya, la, ya la nuevo, noticia, no, la noticia es que este es tu último capítulo, gracias por tu servicio. <risa> <risa> bueno, ya tengo tu reemplazo. No, eh, gracias, gracias Antonio por, por la presentación tan calurosa, tan cálida. Eh, estamos acá transmitiendo desde Tuntunlandia y estamos muy contentos de eh, poder platicar con esta eh, cineasta talentosísima de un... Uh, ¿Acaso existe Aguascalientes? Sí es, no es como Tlaxcala, no es como un mito Sabes que Tlaxcala no existe, pero Guascalientes me suena como que es por ahí por anda no. Pero bueno, ya nos contará si Guascalientes existe o solo está en el imaginario de, de los mexicanos eh, Está con nosotros eh, Verónica Marín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches Sí existe, recién <risas> existe, pero sí existe Pues yo creo que existe desde que ustedes lo han puesto en el mapa, ¿no? El clúster audiovisual, yo creo que, creo que es a partir de ahí ¿Cómo ves? Ojalá que sea cierto eso. Pero bueno, pues eh, gracias por, por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder platicar contigo. Porque pues justo eso, ¿no? Justo un poquito en broma lo, lo digo, pero la verdad es que sí hay... No sé qué desayunan allá en Aguascalientes, pero hay como una camada de cineastas eh, muy talentosos y estoy seguro que tiene mucho que ver con el trabajo que, que el clúster está haciendo. Porque, bueno, no solo en el, la cuestión experimental y este cine eh, enrarecido y, y, de, y de locos, sino también como que en otras áreas, ¿no? Hay, hay chicos muy, muy talentosos que están trabajando muy duro. Entonces, bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué desayunan los aguascalentenses O sea, ¿cómo le hacen para tener tanto talento? No desayunamos, esa es la, la <risas> cosa. No desayunábamos, entonces teníamos que desayunar y empezamos a trabajar. Ok, muy bien. No, pues qué, qué bien, qué maravilla. El, yo siento que sí ha sido como, como un impulso, ya, ya nos contarás un poco más adelante. Pero bueno, estamos aquí eh, no tanto para hablar del clúster sino más bien para hablar de tu, de tu pieza, Trayectos, que como eh, espero que sepan los que nos están escuchando, es parte de la selección oficial de Ultracinema, estuvo un mes en... Eh, eh, en línea a través de nuestra página web, pero me contabas ¿no? que también está en Filmin Latino, o sea que si, si por, ahí, este, sí. por ahí se la perdieron, es de las pocas eh, oportunidades que van a tener, más bien es de las pocas películas que tienen todavía oportunidad de, de volverla a ver, por ahí si, si esta conversación les causa curiosidad y todavía tienen la, el, el, el atrevimiento de no haberla visto, pues, pues ahí pueden darse una vuelta por Filmin Latino y buscarla entonces, bueno, ya además de saber qué desayunan o qué no desayunan allá en Aguascalientes, me gustaría que nos contaras un poquito de, de, de dónde surge trayectos. De, de, de, digo, yo he visto que están muy activos, de repente están en un rodaje y de repente aparecen en otro y de repente en otro y no, no paran, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento de, de, de este devenir les, les surge la idea de hacer trayectos? Bueno, trayectos es resultado de de la pandemia, iniciando la pandemia, tres meses del inicio de la pandemia yo me puse a escribir. Te cuento un poquito, yo soy escritora, antes que nada me considero escritora, antes que directora, entonces escritora cinematográfica. Escribí este texto y luego con mi compañero Abel Amador eh, empezamos a crear, a generar imágenes para este, a pensarlas más bien y a buscarlas, ¿no? a encontrarlas. Entonces es resultado de, pues sí, de la pandemia, del encierro y creo que de la cabeza que no para, ¿no? A mí me pasa mucho eso que eh, como que pienso demasiado las cosas, eh, le doy vueltas a, a toda mi historia. Creo que mi, como mi historia personal es algo que está eh, en todo mi trabajo y esto es casi... Sin filtros, ¿no? Así como lo que estaba pensando en ese momento, lo escribí. Y junto con Abel, eh, pues ya empezamos a generar, a buscar las imágenes. Pero sí, prácticamente es eh, resultado del encierro. Buenísimo, pues sí, como que eh, este encierro justo vino a, a alimentar a la, la imaginación de muchos, ¿no? Ya un poco en broma. Platicábamos que el cine, los cineastas tradicionales de repente se toparon con la imposibilidad de, de armar su crew y salir a filmar y hacer todo lo que usualmente hacen. Y entonces por ahí pues dijeron, ay caray, creo que por ahí podemos hacer películas sin necesidad de salir. Y, este, y bueno, pues ha habido ya movimientos que se han sumado a, esta, a este arte del, del pirataje. Eh, pues porque si es una, no sé qué te pareció a ti este ejercicio, ¿ya habías hecho alguna alguna película así de este estilo con material de archivo? Entiendo que más bien por lo que nos platicas y por lo que alcanzo a percibir en redes, pues son, evidentemente son otro tipo de, de, de, de propuestas audiovisuales las que, las, que, las que trabajan, ¿no? O las que te ha sí. tocado. Sí, de hecho yo hago ficción, de hecho yo soy guionista. Y, y como, como lo dices, eh, surgió por la pandemia y como esta oportunidad de hacer cine de otra manera, ¿no? Eh, también viene un poco la inquietud porque mi compañero estudia eso, en su tesis doctoral, entonces me, me empezó a inundar de esa información y yo dije, ah, aquí hay algo. Y sobre todo porque yo escribo mucho, ¿no? Entonces, eh, como que no, sé, no sabía cómo traducir eso cuando. cuando tratas de traducir a, como guionista a imágenes dentro de la ficción, eh, creo que te quedas corto y no hay como esa oportunidad que hay en, en el cine en el ensayo o en la reapropiación. Eh, no hay esa oportunidad como de explayarte y de, pues como decía, ¿no? de poner todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza eh, en un guion de ficción no me daba. Entonces eh, vi la oportunidad y dije, bueno, voy a hacerlo y ya. Con ayuda de, de él lo, lo hicimos. Ah, pues qué bueno. Entonces tenemos que agradecerle a Abel que te haya contagiado el virus pirata, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Buenísimo, ¿no? Pues gracias, Abel, por, por sumar a las filas de los piratas de la reapropiación a Verónica, porque pues llegó ahora sí que tumbando caña. O no sé, ¿tú qué piensas, Antonio? ¿Tú qué amas los guiones? Sí, me encantan. Este, Sí, ya, ya platicaremos con. Con, con Abel, que ya también este, pues estamos como muy, muy, muy, eh, ya, ya, ya lo tenemos apalabrado, porque pues también vamos a platicar con él en, en, en su momento. Y, y además también, eh, por lo que recuerdo, él, él edit, editó, ¿no? Trayectos. Sí. Él estuvo, estuvo en el montaje. ¿Cómo, cómo fue...? porque además de, de pronto luego es como como complejo no cuando uno trabaja con alguien tan cercano puede resultar de pronto hasta hasta explosivo también depende de la persona por eso no recomiendo trabajar conmigo pero esa es otra cuestión eh, cómo cómo fue cómo fue el trabajo ¿Cómo cómo Um, ¿cómo, ¿Cómo fue esta, esta, esta relación de trabajo en el montaje? ¿Cómo empezaron a descubrir cómo, cómo estas imágenes? Porque pues también obviamente tienes como un montón de imágenes del archivo Prelinger que están muy bien, yo creo que están como muy amalgamadas. En su momento le, le, le había comentado a Abel justamente que me había gustado mucho cómo, cómo se había hecho, como esta amalgama, estas imágenes... O sea, está como muy, muy orgánico. Ya después, eh, si quieres, platicamos acerca de, de, de la cuestión como del, del, pues del contenido en sí. Eh, pero a nivel de, de montaje, a nivel de trabajo con Abel, ¿cómo, cómo fue esta, esta, esta, esta pues, relación de, de, de trabajo de montaje? ¿Cómo, cómo empezaron a descubrir todo, todo esto? Pues, yo, yo eh, escribí el texto y luego me decía, me preguntaba a él qué imágenes me gustaría eh, que hubiera y yo le decía que no quería que fuera ilustrativo, que sobre todo eso, ¿no? Pensaba que no fuera ilustrativo, que no fuera como una repetición de la imagen sobre la palabra. Entonces, él empezó a buscar imágenes y me, me mostraba, mira, está esto, eh, podría... Eh, como que lo que él eh, hacía una traducción, ¿no? De lo que yo había escrito, que él empezaba a buscar y me hacía propuestas y yo eh, complementaba lo que él me, me enseñaba. Eh, le decía, también le decía que buscar, ¿no? Así directamente le decía, eh, habrá, por ejemplo, algunas pruebas de sangre de eh, si, si eres opositivo a, no sé, como cosas así súper absurdas que yo decía, no voy a encontrar y las encontraba, ¿no? Entonces eh, fue un poco así como ir descubriendo, ir encontrando los archivos y él les iba dando sentido. Eh, pero sí, fue sobre todo eso, pensar en, la no, en no ilustrar y, y pues sí, la verdad fue muy libre el trabajo que él hizo. Eh, hasta cierto punto ya de repente sí le decía yo, eso no, eso eh, deséchalo. Eh, no sé, y ya él iba cambiando, pero no, no nos tardamos mucho, en realidad fue un trabajo muy rápido porque también tenemos como esta desesperación de crear, ¿no? de estar haciendo cosas. Al menos yo soy muy desesperada, yo escribo rápido, quiero, quería que él montara rápido y yo estaba así como sobre él tratando de, de presionarlo. Y creo que fue un trabajo rápido, pero eh, me, a mí me, me gusta el resultado, yo lo veo y me gusta porque es muy cercano ¿no? y lo siento. También tenía mucho miedo cuando estábamos trabajando, eh, le decía, yo creo que eso a nadie le va a interesar porque es algo muy personal. ¿no? Eh, entonces trata de hacerlo en el montaje, de quitarle ese, esa, ese lado como tan personal y tratar de hacerlo universal y que toda la gente pudiera sentirse identificado de alguna manera. ¿no? Eso fue también algo que hablamos durante el montaje. Pero trabajar con Abel es muy, muy fácil, eh, creo que es una persona muy generosa y que además eh, se la pasa investigando y buscando imágenes. Entonces ya tenía como más o menos, eh, también nos conocemos demasiado, entonces ya sabía, él sabe lo que me interesa. Eh, pues Abel es mi pareja, entonces ya, ya sabía más o menos lo que me interesa y, y fue fácil, pues, fue algo sencillo. Eh, sí, eso. Porque, bueno, ad, además, como, como, como tú, tú, tú lo dices, a, a pesar de que, de que pudiera parecer como, como tan, tan personal, yo creo que eso lo hace universal. Yo creo que eh, tu, tu trabajo, trayectos, tiene como muchísimos puntos con, que, que, de, de conexión con, con historias de, de, del público. Yo al menos, lo que yo creo que nunca habíamos tenido chance de platicar sobre, sobre trayectos. Eh, ya, ya, ya conocíamos eh, un poco el, el, el, el proyecto eh, eh, y, y, y yo creo que eso, ¿no? Yo creo que lograron hacer un, un trabajo como tan, tan, tan orgánico, a pesar de que las fuentes son muy distintas. Porque incluso esta utilización del, de Google Maps y todo esto me parece un, algo, algo súper, súper interesante. Pero más allá de esto, yo creo que justamente eso es lo que me, me, me gustaría eh, comentarte porque está... Esta cuestión como tan, tan personal, yo creo que más de una nos podemos, eh, podemos tener, sentir empatía y no me gusta mucho la palabra, pero identificarnos, ¿no? Con, con, con tus vivencias, ¿no? De pronto, cuando hablas del padre, cuando hablas de la doble vida, eso inmediatamente conectó conmigo finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que en ese sentido como que esta cuestión como de de, de llegar como, como al, al espectador como de manera tan, tan directa, pues yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión que, que, que de, de tan, tan personal se, se vuelve universal. Yo creo que, yo creo que eso es como, como algo que me gustaría eh, com, com, comentar, ¿no? Y aparte y a, y aparte me, me gustó mucho este homenaje que, que le haces a la Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Mm. Que, que, que, yo creo que, que yo creo que también es como, como, como un, una conexión también con el espectador cinéfilo, en fin, yo creo que hay como varios, varias eh, capas, ¿no?, en las que podemos, podemos acceder a, a, a trayectos y, y, y yo, creo que, yo creo que hace eco, ¿no?, en, en, los, en, en el espectador, en los espectadores en, en, en general. Eh, bueno, ese era más como comentario, más que, más que pregunta. O ya, o no, no, no sé si haya una pregunta allí, pero eso fue como de lo que, de lo que más me, me, me llamó la, la atención. Mm, tal vez yendo un poquito por esa línea y ya dirigiéndolo hacia una pregunta. Eh, a mí me llama la atención cómo hay una tendencia en estos tiempos, también creo que es muy de nuestros tiempos, de trabajar con la autoficción. Eh, con lo personal, ¿no? Entonces me llama mucho la atención qué concepto de memoria tienes tú y cuál crees que es el peso que tiene tal vez en, en, en muchos de los artistas, ya sean cineastas o escritores o otras ramas, ¿no? Bueno, creo que es, es algo muy importante, de hecho para mí una de las, mi película favorita es eh, Tiene un segundo grado de Alan Berliner que trata sobre la memoria, ¿no? principalmente. Creo que es como, les comentaba hace rato, es la base de mi, de mi creación, como que yo vuelvo siempre a, a lo, creo que estamos construidos a partir de la memoria y lo que podemos compartir es lo que somos individualmente. ¿no? Entonces, creo que toda creación parte de, de esa memoria que nos ha formado. Pienso que es sumamente importante y todo lo que yo hago a veces me, me doy cuenta que escribo sobre un boxeador, pero está inundado de, de mis memorias, ¿no? de, de, lo que, de lo que me ha formado y de lo que me ha construido. Entonces creo que es como la base, eh, curiosamente es la base de, de mi escritura y, de, y de, de, mi, de, de mi creación. Cuando yo me di cuenta que este corto estaba... A ver, me decía, lo voy a inscribir a un festival y yo decía, porque era, es muy íntimo, ¿no? Entonces, cuando lo vio mi mamá, por ejemplo, ventilando mis traumas, yo decía, no puede ser. Me, me daba como miedo y me daba vergüenza, pero al mismo tiempo eh, decía, bueno, es que al final de cuentas es lo que soy, ¿no? Y es esa memoria la que me ha construido y lo que puedo, lo único que puedo compartir con los demás. Creo que es lo único que puedo compartir y lo único que puedo eh, esperar que, que toque y que llegue a alguien ¿no? ajeno a, a, a mí. ¿no? Entonces creo que sí es sumamente importante, pero sí es difícil compartirlo. Al menos, al menos a mí me pasa ¿no? que cuando lo ven sí me, sí me da un poco de no sé, como, como es demasiada ventilación de, de mi persona, que en el momento que lo hicimos, yo eh, decía, bueno, pues al cabo que lo vamos a ver a Abel y yo. <risa> ¿No? Y de pronto no, no pasa eso y, y bueno, ya no importa. Pero sí. Pues sí, justamente uno de los niveles que bueno, sí, hay quien sí le presta atención, pero bueno, es, es como no, no quiero decir reciente porque bueno igual no es tan reciente pero el caso es que este nivel de, de análisis de, de cualquier película eh, esto que estás diciendo tú de, de que a, a veces no, no es tanto no es, tan, es es incluso más importante el entorno de la película el momento en el que está hecha la película que la película en sí no eh, impacta muchísimo eso es eh, es como como cualquier película que, que uno quiera analizar tiene que tener estos estos eh, puntos en, en cuenta pues porque somos casi casi esclavos del tiempo ¿no? esclavos de nuestros de, de, de todo lo que de nuestras vivencias como tú lo como tú lo decías pero películas como esta pues lo hacen mucho más evidente no justo ahí es donde tú eh, utilizas el, el, el medio audiovisual pues como como bien lo decías no para para ventilar no quiero decir tus traumas pero bueno ventilar tus cosas. Sí, <risa> y este y lo haces bueno con una con una eh, pues pues con elegancia como con la el juego de las imágenes el juego de de, de, de, de lo que se dice eh, lo, no sientes que estás como haciéndolo pues o sea es, es parte de lo de la de la magia, de repente uno ve, es mi, mi, mi comentario va por ahí, porque quiero, de repente uno ve películas no de, que son como, como, como de ciertos temas, eh, que a lo mejor lo que necesitaban era un tratamiento un poco más experimental, porque no, terminas como de, de, no termina de cuajar. Entonces justo con lo que mencionabas al principio, ¿tú eh, sentías que el, el, la ficción te limitaba? Sí. Y, y ojo para ahí, para los cineastas tradicionales que, que nos estén escuchando, que quiere decir que ya vamos un poquito de gane, porque todos están interesando por la cuestión experimental. El cine experimental es más libre, es más abierto, tiene más posibilidades. No sé si tú lo ves así, yo sí, porque evidentemente de eso se trata este podcast. Pero bueno, ahora que ya fuiste tocada, inoculada con el virus pirata, este... ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué impacto crees que pueda causar en, en un futuro en tu, en tu trabajo? A la luz de esto que te, que te comentaba, ¿no? Evidentemente. Sí. sí, creo que efectivamente, como lo decía, como ahora me lo, me lo recuerda, sí, eh, sí creo que la ficción a veces es, mmm, sirve para algunas cosas, ¿no? Y es el, como mecanismo de llevar algunas cosas a a la pantalla, pero sí creo que el cine experimental es como, al menos para mí y en mi experiencia, es más amplio y permite, es, es lo voy a decir como en unas palabras más así como coloquiales, pero es que te vuela la cabeza. O sea, es como otra cosa, te hace reflexionar de, de maneras que no, que no puedes, eh, al menos que yo no puedo traducir al momento de escribir un guión a imágenes eh, sen sencillas, o sea, como que no, es, es difícil. También el trabajo sobre la palabra, ¿no? Yo no puedo en un guión escribir eh, libremente y hacer un uso de la palabra como, como lo hice con trayectos, ¿no? Que también a mí me interesa mucho esa, esas posibilidades que tiene, que te dan de la palabra y de traducirla a imágenes y de, ¿no?, de no ilustrar, porque siento que también el cine de ficción es ilustrativo, que esa es como para mí otra gran diferencia que, que encontré, ¿no? Entonces sí, creo que efectivamente me, me da posibilidades mucho más grandes que cuando escribo ficción, si sí me siento cuando, cuando dirijo ficción, sí me siento un poco más encasillada, y en el cine experimental me siento más libre eso, eso es verdad bueno, ¿sabes pues, qué también? Dime, dime, perdón una Nadie cosa me que me pasa también es que creo que en el cine experimental, cuando compartes el trabajo con alguien más, eh, también es como más, se potencia más la creatividad. Por ejemplo, trabajar con alguien que edita eh, no es como en ficción, no que le dices, ah, bueno, no es esto y esto, ya hay un guión, hay una base. Es como, si bien el cine de ficción también es como un collage de, de creatividades en conjunto, eh, en el cine experimental es como se, se potencia muchísimo, ¿no? Yo cuando vi el resultado de trayectos decía, bueno, como de un texto, que además yo tengo una voz súper monótona y así aburrida y todo, ¿cómo de eso sale esa, esa otra cosa, ¿no? Y creo que es porque se, se potencia lo que, yo, lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que hizo Abel con las imágenes, ¿no? Y eso en ficción pasa, pero en potencias menores, siento. Entonces sí. Yo estoy fascinada con, con este descubrimiento y, y como que sigo experimentando cosas, o sea, no, no he, como que no cerré sé el telón. Tengo un, un guión de ficción que se llama Pliegó único en la palma de la mano, que he estado trabajando en ficción y eh, como que de pronto me, me cuestiono a mí misma y digo, esto cabe en ficción, no necesitará algo más y ese algo más sé que es esto. ¿No? sé que es el cine experimental y me da vueltas en la cabeza, pero todavía me resisto, todavía como que digo le voy a dar una oportunidad a la ficción pero todavía me, pero sí me luego me digo ¡ay! y digo voy a hacer las dos versiones a ver cuál sale mejor oye pues qué maravilla, yo no sé qué opina Antonio Camila, pero yo, yo digo cine experimental 1 cine tradicional 0 ahorita ya, vamos ganando <risa> vamos ganando <risa> Bueno, a mí me parece un poco interesante escucharte, digamos, que dices que te sentías más libre, eh, pero a la vez era un, como un desafío, ¿no? así como paradójicamente un desafío mostrar eso que es tan íntimo. ¿no? Entonces, no sé, había una frase que me llamaba mucho la atención en el corto, que la voz decía que la escritura era como un refugio. Y te quería preguntar si alguna vez, o no sé si con la ficción, que podría ser también, has sentido la escritura como un lugar de incomodidad, pero no me refiero a una incomodidad que te, que digamos, te anula, sino una incomodidad que te empuja a pensar más posibilidades y, y te potencia de alguna manera. Entonces, ¿alguna vez has visto la escritura también como algo así muy desafiante? Sí. Creo que le, la escritura de, o sea, es incómoda desde el momento en que tengo algo en la cabeza que es más grande que lo que puedo decir con palabras, ¿no? Siempre me pasa eso. Siempre me pasa que quiero decir tanto y luego lo pasas a las palabras y no, no, no se siente como, los, como lo pensabas, ¿no? Creo que de entrada y ya es incómodo. Y, y creo que eso también hace que, pues, que tengas que ser creativo y que tengas que buscar la manera de, de sobre todo al escribir en, de, en ficción, eh, cómo traducir todo eso que pasa a la cabeza a imágenes, ¿no? Sin ser sobre explicativo con las palabras, ¿no? Es como un ejercicio complejo y, y sí, sí creo que es un lugar incómodo de, de entrada, pero esa incomodidad te hace también ser, ser creativo y pues ahí como darle... Eh, pues sí, como a la cabeza, no sé. Pero sí, creo que es un lugar incómodo y me gusta que sea incómodo. Me, me agrada que sea incómodo. Pues qué que, que bueno, pues digo, yo insisto, yo estoy eh, fascinado con, con, con tu trabajo y, y no y me froto las manos para ver lo, la, la, los, la, tu siguiente creación, porque estoy seguro que va a estar eh, eh, pues inoculada también con con todo esto y yo siento que eso es lo que deberían hacer los cineastas tradicionales no de repente quitarse ese velo de, de, de ese, ese más que velo ese prejuicio porque digo hay hay que reconocer que sí sí hay cineastas que de plano les hace les da escozor la palabra experimental no ni siquiera quieren acercarse para descubrir algo nuevo pero siento que bueno puede nutrir muchísimo su su su trabajo no eh, afortunadamente, bueno, hay tiempo, hay, hay vientos de cambio en, en toda la esfera de, del cine eh, mexicano. Y le, le platicaba Antonio, me, no, me acaban de, de invitar a, a, a coordinar y moderar una, una, una mesa para hablar de cine experimental eh, organizada por la Enac, no, antes, antes CUEC. Entonces, bueno, poco a poco, digo, no, no, no sé si hay asignaturas de cine experimental y que vean en, las, en, esas, en esas asignaturas en, en la Enac. Pero bueno, ya de hecho que, que de repente entre sus actividades digan, ah, también existe el cine experimental, creo que tiene, eh, hab, habla mucho pues de, de, esto que estamos, de, de esto que estamos hablando. Yeah. Pero bueno, maestro Bunt, eh, ¿qué onda? De, ya, ya, me, ya me acordé más o menos como dónde iba mi, hacia dónde iba mi pregunta, porque um, lo, lo, lo que no, no, no sé si, si estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero me parece que trayectos, por lo mismo que es un, un trabajo tan personal, tiene un elemento muy, muy cercano a, a, a lo experiencial, si existe esa palabra, este, porque finalmente siento que está como muy... Listo, muy, muy cerca de uno. De pronto esta toma de Los Piojos, yo sí me estaba como retorciendo, entonces no sé si, si, si, si estás de acuerdo en esa, pues, en esa categoría, no que es un cine como más de, de, de una experiencia como sensorial eh, y, y si en determinado momento eso es lo que lo, lo que te... Lo que comentabas hace rato, ¿no? Como que lo que te impide de pronto ponerlo ponerlo en palabras, ¿no? No sé si, si, si está como más o menos este, cer, certera mi apreciación o no. Creo que puede ser. Creo que tal vez no me había dado cuenta de eso, pero sí puede ser. Puede ser que, que puedes generar eso, más sensaciones, ¿no? como invitar a, al espectador a que sí, a que sienta, no nada más a que escuche y a que vea, sino que, que sienta y que haya como una inversión no más eh, mayor, tal vez puede ser eso, sí. Creo que podría ser, Antonio. Por, por, porque sí, de hecho, de hecho, yo, yo soy, lo, seré muy honesto, me Choca escribir guiones porque justamente siento esa parte, ¿no? Este, que como que, como que me, me, me restringe, ¿no? Y de pronto acabo el guión o acababa los guiones y no, pues ya no quiero hacer nada, ¿no? Porque pues ya, está, ya están las palabras, pero bueno, obviamente cada quien tiene como una. una, una un acercamiento y una aproximación a lo audiovisual como muy muy distinto, ¿no? ¿Qué qué, qué crees que hayas eh, qué crees que hayas aplicado como de esta experiencia eh, experimental en, en este en tu en tu largometraje que pues recién terminaste hace unas semanas, ¿no? Terminaste el rodaje de, de fugas e irrupciones, entonces qué qué ¿Qué te llevaste de, de la experiencia experimental a esta ficción? Porque de pronto yo veía en tus redes, necesitamos tal cosa, necesitamos tal otra, y, y de pronto manifestabas ahí como tú, eh, como, como, como esa cuestión, ¿no? Como enfrentarte a, esos, a, a los problemas de una producción de ficción. ¿Qué te llevaste de, de lo experimental? Oye, esa es una buena pregunta deja pienso que me lleve. Creo que po podría decir que me, me funcionó al momento de, de la dirección. Eh, yo lo, lo voy a decir así, yo soy muy mala directora con actores como transmitir lo que yo quiero ver en pantalla, me cuesta mucho trabajo, hablar con las personas me cuesta mucho trabajo, eh, pero creo que cuando eh, tienes Creo que el cine experimental y creo que un poco lo que decía, eh, eh, bueno, bueno, no me quiero desviar. Creo que el cine experimental es mucho más reflexivo y es mucho más analítico. Yo me siento, me da miedo acercarme al cine experimental o me daba miedo porque decía es que para hacer cine experimental tienes que ser muy inteligente. Eso pensaba, ¿no? Porque veo cada cosa que digo, tienes que ser muy inteligente. Entonces creo que ese análisis y esa reflexión eh, que yo pude experimentar en el cine e experimental, más que la redundancia, lo pude llevar al momento de dirigir, eh, de comunicarme con mis, acto con mis actores, con mis actrices, y creo que en el proceso, creo que se parece un poco al proceso del, de, la, de la dirección, como ese momento creativo en el que estás tratando de, de precisamente sacar toda esa masa que tienes en la cabeza, decirla con palabras, traducirla y, y hablar con tus actores o actrices, creo que me sirvió eso, ese proceso, ¿no? Eh, en el resultado, no sé, qué te puedo decir que mi película es cero experimental y que está alejada totalmente, ¿no? Pero creo que en el proceso sí me, sí me sirvió, o sea, creo que sí me, sí me ha servido al menos para eso, para reflexionar, para reflexionar las imágenes, ¿no? para alejarme de ese cine que te decía ilustrativo, ¿no? eh, que, que es mucho, que pasa mucho en, en los guiones, eh, que ves en la pantalla lo mismo que están diciendo los actores y es redundante, ¿no? Y no hay como un ejercicio más allá eh, en la imagen, en querer como eh, traducir lo que, lo que tienes aquí a, a imágenes eh, sin que pasen a ser una copia de, de, las, de lo que escribiste, ¿no? Creo que tra esa traducción que, que, se, que hice a imágenes eh, estaba un poco, más, eh, reflex era un poco más reflexiva. Podría decir que eso, eso me, me sirvió. Eso siento yo. Tal vez lo ves y es una basura, pero, pero eso siento yo. <risas> eh, no, pues está súper está interesante esto que acabas de, de, de decir, Verónica. A veces el, el simple hecho de que, que tú ya te plantearas la, este largometraje desde otra perspectiva es, eh, ya, ya, es, ya es ganancia, ¿no? O sea, a lo mejor, como dices tú, la película no, no es tan experimental o no, no está con tema experimental, a lo mejor ni siquiera está fotografiada de forma experimental, no están montadas las escenas, pero de, del hecho de que ya, ya, ya esté nutrida por esta experiencia experimental tuya, creo que eso la va a hacer diferente. Y, y, y, y bueno, ya nos contarás después dónde la, pues dónde la podemos ver para, para platicar también al respecto, porque. Insisto, esto es algo que nutriría muchísimo al cine mexicano. O sea, ya, ya me, me voy a descoser y sí, todos los cineastas mexicanos tendrían que tener una, un, un pase, un periodo experimental, porque es así como van a lograr conocer y dominar a lo mejor algunas herramientas, eh, incluso de escritura, ¿no? Escritura experimental, de pensar un ensayo audiovisual, de pensar una, una película de reapropiación, ¿no? O sea, que, que, que, que aprendan a editar los directores de, de, de ahora sí que ahora en estos tiempos tenemos que hacer, aprender a hacer de todo, ¿no? Eh, para poder lograr eh, exigirle, bueno, exigirle, pedirle a los colaboradores eh, lo que tú quieres, efectivamente lo que tú quieres, pues tienes que saber cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, creo que se, sería un ejercicio maravilloso y esperemos que pronto la el, el, el ENAC, antes CUEK, nos contrate, o no Antonio, nos contrate para dar talleres de cine experimental y nos lleven por el mundo. Oye, pues no, no estaría nada mal. Seguramente, eso, lo, lo, las, los altos directivos no se pierden nada, es original, no se, no se Seguro, seguro. El, el CCC también debería tener... O sea, seguramente, seguramente vamos a estar ahí con las vacas sagradas. Yo, yo tengo, yo tengo, yo te tengo una pregunta, a lo mejor un poco, eh, pues, pues personal, hablando de un proyecto personal... Eh, y además, además insisto, me, me, me pegó como muy, muy fuerte esta, esta cuestión de, de la doble vida del padre, ¿no? Y mi padre que murió hace, pues ya va para seis meses, este, y, y, y de hecho, a, a, a, a, anoche soñé que discutía con él de manera muy, muy acalorada y mi compañera de de departamento, me dijo, seguramente tienes algo pendiente, ¿no? Te quedó algo pendiente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, no, es que no sé cómo, cómo abordar la pregunta? ¿Te, te, ¿Te sirvió algo, como digamos, de manera catártica, terapéutica, este trabajo en ese sentido, en esa relación como, como padre e hija? Eh, ¿Qué te... ¿Qué te, ¿Qué te transformó? ¿Qué te, qué te generó este, este, este trabajo? Bueno, eh, les comentaba hace rato que mi mamá lo vio, entonces fue <ríe> un poco extraño, pero eh, fue, fue curioso también. Voy a combinar un poco lo que me preguntaban sobre la memoria y lo que me estás preguntando, porque mi mamá me decía, es que eso que pones no era así era de esta otra manera, ¿no? Entonces me refrescó un poco la memoria, porque las cosas, me di cuenta que las cosas que yo recordaba no eran eh, tal como las, como las recordaba, ¿no? Entonces fue interesante porque eh, redescubrí o escribí una nueva historia, ¿no? Acerca de esos acontecimientos que yo recordaba. Entonces creo que ese, en ese sentido sí fue catártico porque porque me di cuenta que una cosa que, que yo recordaba de cierta manera no era así, pero como esos recuerdos estaban en mi cabeza y yo nunca los había hablado y nunca había exteriorizado nada, hasta que mi mamá lo vio, fue que ella me dijo, ¿no? Con mi papá no tengo una relación, entonces, entonces no me decía, Abel me decía, mándaselo <ríe> y yo decía, no, no se lo voy a mandar ¿no? porque si lo ve, de por sí no me habla, ahora menos, ¿no? entonces eh, creo que sí sirve me gusta que es un poco como la escritura que es un diálogo eh, contigo mismo, no es cuestionarte a ti mismo y creo que lo que lo que escribo a solas que es un, parecido a esto que a la voz en off que está ahí lo que escribo a solas es catártico siempre entonces sí sí diría que, que me sirvió para para entender algunas cosas y sobre todo para entender a mi madre no como como en esta situación que es algo que me, me pasaba no que no entendía por qué por qué, porque había tenido esa relación con él y como cosas que no que no entendía y que uno mismo, que no necesité que ella me las explicara, que uno mismo en ese ejercicio de, de reflexionar te das cuenta de cosas y dices, ah, no, te caen veintes. Entonces sí, creo que, me, creo que me, me sirvió para eso. Pues porque sí, ya, ya hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, de, desde que estuvo María Paula Díaz de, de, de Chile, el cine experimental también es catártico, digo, en general, eh, como lo mencionas, los procesos de escritura, los procesos creativos, pues en, en gran medida pueden ser catárticos, si, si así te lo, aunque no te lo plantees, ¿no? Pero simplemente ahí estás donde desbordas todo, tu, to, to, pues todo lo que traes, ¿no? lo que traes atorado, por eso también hablábamos de que las películas son, son eh, reflejo de, de, de tu personalidad, de tu, de tu manera de ver el mundo, etcétera. Y el cine experimental creo que tiene esa, esa cualidad también, una, una más. Yo sé que nos la pasamos echándole flores y tratando de convencer al mundo de que es la neta, pero es la neta, es en serio, es que también tiene esa posibilidad, ¿no? También de, de, de contagiar, de, de comunicarle, de, de, de darte las herramientas para que el resto del mundo, pues si no te entienda y te diga, ay pobrecita, ¿cómo sufriste? Cuando menos eh, esta, esta libertad de, de, de hablarlo así... Tú, tú decides que, que en este sentido que esta película sea eh, una especie de documental, ensayo, película de repropiación experimental autorreflexiva, pero hay otros, otros ejercicios experimentales que son más lúdicos y, o más políticos, y eso, bueno, lo decide cada quien, pero es como que esa, esa dualidad, esa, no, no dualidad, esa cualidad que tiene el cine experimental para, darte estas, para proporcionarte herramientas, y que tú prácticamente hables de lo que se te pegue tu regalada gana y además haciéndolo con realmente pocos recursos más o menos un estimado digamos en comparación con tus otros trabajos ¿Sí? <risa> quiero pensar que este relativamente porque casi nunca hablamos de cuánto les cuesta a los cineastas hacer sus películas experimentales pero creo que este es un buen momento que nos nos debeles el secreto <risa> <risa> ay no sé no me costó, no, no bueno no puedo decir que no me costó nada porque vale, oh, bueno, tu trabajo, sí. tu luz, tu internet. Sí, pues eso, mi, mi trabajo, mi luz, mi internet y ya, ¿no? O sea, hasta eso, es un cine ecológico, es un cine Porque de, no, de, no le pagué de... a ver. No, bueno. Muy bien, ¿cómo ves Camila? ¿De cómo... Bueno, bueno, me llama también mucho la atención de que mientras nos comentabas un poco de tu proceso, digamos, como un proceso creativo catártico hiciste una diferencia entre tu voz y la voz narradora del corto. Y yo quería preguntarte ahí, ¿eh, ¿cuál es la diferencia entre estas dos voces? Porque finalmente este corto puede recorrer otros espacios sin ti al lado, ¿no? Entonces ya es como que tiene una vida propia y aparte. Entonces, ¿cómo, cómo las diferencias? Pues creo que la voz narrativa es la que se atreve a hablar, ¿no? Eh, creo que cuando, cuando me preguntan luego, ¿por qué no hablas Vero? ¿Por qué eres así de tímida? Ahora ya les puedo mandar el corto, ¿no? Ya les puedo decir, mira, ya no contesto. no Pero normalmente en mi vida cotidiana no, no suelo como hablar mucho, no, no cuento estas cosas no a cualquier persona. Entonces creo que sí hago una diferencia entre yo y la narradora porque es como como la voz que le, que le doy a, a esa persona que recuerda las cosas de cierta, de cierta manera y, y, la, y se atreve a hablarlas. ¿no? Eh, creo, que, creo que en ese sentido hay como esa, esa diferencia y también yo creo que es un poco el miedo de, de, de hablar de pues de ti misma, ¿no? Como, como decir, no, sí la narradora dijo, ¿no? Es como también esa es fácil, es más fácil decirlo así. Pues qué maravilla, Verónica, qué, qué, eh, pues ha estado interesantísimo escucharte, uh, y, y qué bueno que te decidiste hablar aquí en Nades Original, el podcast más pirata de las redes, y nos encantaría seguir platicando, pero bueno, pues ahora sí que también, y bueno, hay muchas preguntas, muchas cosas que nos, que nos gustaría saber, pero vamos a dejarlo aquí por ahora, para, pues para que haya oportunidad después. ¿Por qué no? De repetir esta charla, a lo mejor ya en, en otros términos, ya habiendo visto a lo mejor tu largo, no sé, con, con suerte. Y, este, y, y, y siempre, bueno, nos quedamos con, con ganas de seguir platicando, pero bueno, para hacer la democión, de como diría el maestro, una pausa dramática, eh, pues le vamos, vamos a, a, a irnos despidiendo. Eh, ¿Quieres empezar con tu reflexión final, Antonio? Sí, claro, eh, pues, pues eh, igual, como como todas las, las semanas, agradecer eh, pues ahora en este caso a Verónica y, y además también queda pendiente eh, una, una pregunta que me, que, me, que me quedó así como, como, como sí, échala, cuya respuesta ya, échala, me quedó de... ah. cuando cuando cuando desapareció tu, tu, tu alter ego, ¿no? este entonces esa esa pregunta a lo mejor la dejamos pendiente para para para que sea pausa dramática y pues bueno agradecerte pues tu tiempo que nos hayas compartido porque de, pues, yo sé que no es no es fácil de pronto como hablar tan fácil de temas tan tan personales pero yo creo que lo trascendiste en este en este trabajo eh, que en donde los trayectos se vuelven rutina, que me pareció eso también extraordinario, cómo de pronto el trayecto se vuelve como esta hasta cierto punto en posición, pero nos sirve un montón el trayecto y en este caso tus, tus trayectos yo creo que nos mueven mucho a muy diversas reflexiones y, y, y me parece un trabajo... Como, como que a mí en lo personal me parece un trabajo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy valiente también. Eh, y, y además en una de mis crisis existenciales que hace mucho no tenía el año pasado, pues Verónica y Abel fueron de los pocos que me mandaron un mensaje, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Entonces eso lo agradezco enormemente y profundamente y eso no se me... Olvídate, te, te deseamos pues, mucho éxito en, en, en, tu, en, en, tu, en tu largometraje. Ojalá lo, podemos, lo podamos ver, ver pronto. Y, y, y pues bueno, estuve pendiente de, de luego lo, lo que te enfrentabas, ¿no? Y, y de pronto, como las frustraciones y, y los gustos, ¿no? Que las, las, las, eh, las las eh, digamos lo lo, lo, lo gozoso ¿no? que de pronto se volvía este trabajo pues pues, eh, pues lo, lo, los estimamos muchísimo aquí en, en ultracinema y pues muchas gracias y ojalá repitamos de conversar en algún otro otro momento muchas muchas muchas gracias muchas gracias pues sí, muy bien. Camila, ¿tú qué dices? Eh, que felicidades por, por tu proyecto y espero que esto igual sea ya, o sea, ya ha influenciado en ti, pero que en tus próximos proyectos también, no sé, yo creo que la ficción también puede ser muy experimental, ¿no? Al menos en la literatura hay muchos ejemplos y yo creo que se ha abierto ya un camino así bastante grande para ti para seguir explorando eso Muy bien, muy bien Camila muy bien, eh, gracias también Antonio y bueno Verónica, pues no me queda más que agradecerte que hayas, eh, nos hayas dado tiempo de platicar eh, no sé si te quieres despedir con alguna reflexión final no, agradecerles mucho el espacio, agradecerles mucho que hayan visto trayectos, es muy importante para mí que, que vean mi, mi obra, eso es como por lo que trabajo, por lo que hago las cosas y les agradezco mucho la invitación. Pues sí, eh, gracias, insisto a ti y, y, y bueno, es, este es un ejemplo ahí para quien nos esté escuchando de, de cómo también puedes... Que, que se nos ha olvidado, creo que en los últimos capítulos no hemos hablado de, se supone que la, esta es la edición hacker y de repente nos hemos concentrado en, en, en otros asuntos, pero creo que es una forma de hackear un método de producción, un modo de producción y creo que lo, hace, lo haces con, con, con, con buen tono y buen tino. Pues felicidades Verónica, pues aquí andamos, cualquier cosa eh, platicamos, ya nos estamos poniendo de acuerdo con, con ustedes para ver en qué momento del año visita Ultracinema eh, Aguascalientes, como parte de, de, este, de estas actividades que estamos haciendo. Y bueno, invitarlos para que en el momento en el que este podcast se estrene, pues eh, estaremos a pocos días de que suceda un performance de la mano de Bruno Varela, que bueno, me lo explicó, no lo, les confieso, no lo entendí, pero sé que va a estar de locos, porque así es nuestro querido Bruno se va a, a, a volcar en su, en su locura creativa, y bueno, esto sucederá pues a través del, de las redes de, de ultracinema, para que estén ahí pendientes, esto es el día, déjenme sacar mi apuntador, el día 18 de febrero, y el día 19 tenemos uno de los eh, rizomas, uno más de los rizomas de, de ultracinema, es una mesa que se llama El Fuego Inextinguible, y bueno, estén pendientes de... De, de más información. Además, eh, Ultracinema visita Jalapa y visita Oaxaca hacia finales de febrero. También empieza eh, la retrospectiva del Homenaje Nacional, más que retrospectiva del Homenaje Nacional a Jimena Cuevas, en estas sedes, en Oaxaca, en Jalapa y en Fin Finlandia. Entonces, bueno, tenemos un montón de actividades de Ultracinema a partir de ahora y hasta, hasta mayo. Eh, y bueno, pues vayan juntando sus pesos para que se vengan a Tepostlán eh, del 12 al 15 de mayo, porque pues vamos a, vamos a quemar la pantalla de, de acá en el Zócalo, y a ver qué más, qué locura nos dejan hacer. Y bueno, esperemos que el, que el, el Omicron y, y el Deltacron y todas las variantes habidas y por haber nos dejen juntarnos por, por fin después de dos años en Tepostlán Y bueno, pues Verónica, saludos, saludos para toda la banda Aguascalentes, ¿sí es son aguascalentenses, ajicaletenses, hidrocálidos, como. Hidrocálidos, pues? nos dicen. <risa> eh, saludos a Abel, por supuesto, a los chicatanes, desde acá, de, de, <risa> sí. los tuntunes le mandan saludos a los chicatanes, <risa> y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original, su podcast favorito del mundo mundial, el podcast más hacker y, y, y más coqueto de las redes.